Después de las últimas semanas, todos estamos de acuerdo en la necesidad de dialogar. Pero, ¿qué vemos en las conversaciones y reuniones en las que participamos? Por un lado, el que toma la palabra muchas veces busca imponer las ideas en las que estuvo pensando. En el otro lado de la mesa, la mayoría parece escuchar, pero en realidad ya están pensando en cómo le van a responder a quien habló. Lo más probable es que varios estén absolutamente distraídos con sus propias problemáticas. Por ello, después de la reunión, seguramente cada uno se irá con ideas distintas del tema tratado. Qué complicado es entendernos, ¿cierto? Por todo esto, nuestro equipo te recomienda una poderosa herramienta para crear un entendimiento compartido con otras personas. Las reuniones activas. En el siguiente enlace podrás ver videos que explican cómo aplicar este método tanto a equipos pequeños como grandes. ¡Te esperamos!